Bien, pues esta es la Ricky Benton. Eh, la compró Luis, Luis Overdrive en nuestro foro, eh, el año pasado, creo que sería por esta época o por ahí más o menos. Y este año pues ha decidido venderla y yo que estoy detrás de ella como un loco, pues finalmente eh, pues se la, se la he adquirido. Como podéis ver es un, una especie de yo que sé, una mezcla de, de, de varios estilos eh, básicamente más que una réplica, es una o una copia, ni siquiera es una copia, yo diría que no es una copia yo diría que es una recreación es una mezcla de, de modelos eh, yo no, me, no soy experto, en, ni mucho menos en, en, en Rickenbacker entonces no sé exactamente a qué me, modelos copia pero así por de, de fotos, el, el tipo este de cuerno es el de la el de la Ricky que saca el Tom Petty, por ejemplo eh, la, la F en vez de ser un hachazo pues es una F, lo cual pues lógicamente no es nada correcto correcto, no correcto con C, correcto y nada 12 cuerdecillas, eh, una de las cosas que ha, hecho, que ha hecho Luis es invertirle el orden de las cuerdas porque tal como viene de, de fábrica Digamos, las cuerdas es viene primero como, como las guitarras de 12 cuerdas normales o las guitarras de acústica de 12 cuerdas normales, es decir, primero la fina y luego la gruesa. Y él lo que ha hecho ha sido, con ayuda de, de Barry, eh, Barry es nuestro compañero del foro también, que es un ducho en este tipo de aparatitos pues lo que ha hecho ha sido invertirle el orden. Le ha limado un poquito la, la cejuela, que por cierto no tiene mala pinta, le ha limado la cejuela para que, para que el, el cambio de orden pues esté en orden, válgame la rebusnancia. Y, y nada, funciona muy bien El, La altura de cuerdas es eh, increíble O sea, es muy la acción es muy, muy, muy muy baja, como podéis ver No miréis mi sofá, que es una mierda O sea, mi sofá, mi, mi silla Sino mirad la, la altura de las cuerdas eh, Casi resulta un poquito demasiado baja para, para mi gusto Vamos, pero eso se puede retocar fácilmente Está muy, muy... la acción es comodísima El mástil está recto como como la picha de un quinto no sé si se puede ver así se puede apreciar más o menos bueno la picha de un quinto no está recta está torcida está en posición de firme pero ya sabéis bueno los chistes chistes de, de macarrilla de, de discoteca eh, las pastillas son unas artec mm, por lo visto tienen mucha salida yo ni siquiera he llegado a, a eso como me dijo Luis dice tienen mucha salida lo primero que he hecho ha sido bajarlas las he bajado bastante al bajarlas no he tenido en cuenta eh, pues las distintas compensaciones que pueden tener, porque las cuerdas, la tercer, las que no son entorchadas, son las más fuertes, claramente. Entonces, lo que, ayer lo que hice, lo primero fue bajar la, las pastillas, y lo siguiente que hice fue, como podéis ver, seguramente se puede ver así, es bajarle, para que quede más equilibrada, bajarle la parte de, de, de agudo y subirle la parte de grave. ¿vale? Ahora la verdad es que suena absolutamente equilibrada. La probé lo primero con mi, anoche cuando llegué con el Twin, pero para grabar el ejemplo, ahí tenemos otro apartito de Harley Para grabar el ejemplo, lo que he hecho ha sido usar el, el, el bicharraco este de aquí, ¿vale? El Axe, con, grabado en. He usado el, el Audition para la. Audition, ¿eh? que bien es pronunciado. Para las, las demos individuales y luego con el. Con el Logic he grabado el, el multivista Bueno, y ya no me enrollo más. Eh, para acá, pa acá va. lo que he usado en el, en el axe fx han sido eh, presets de fábrica he usado el, el preset de de twin de twin de, de, de, de, de, de, de he usado el preset de de hace 15 eh, he usado presets de plexi es decir no he tocado nada simplemente un cualquier preset que sonara atractivo a mi oído y con eso lo he hecho bueno y ya está ahora sí Thank mm -hmm. you.